Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de funciones trigonométricas, trabajando con las funciones inversas, que son cosecante, secante y cotangente. Vamos a analizar cómo se debe hacer para graficar estas tres funciones. No siendo más comencemos vamos a comenzar con la función cosecante no olvidemos que la cosecante es la inversa de la función seno quiere decir cuando hablamos de cosecante cosecante es igual a 1 sobre seno del ángulo es la inversa de esa función entonces si esta es la función seno y si estamos hablando que es la inversa entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Entonces, analicemos. Esta es la función senoidal. Entonces, lo, la inversa quiere decir que esta curva se invierte, quedando en este sentido, iría hacia arriba. ¿Y qué pasaría con esta? Pasaría lo mismo. Voltearía la curva y quedaría hacia abajo. Esto que va hacia arriba quiere decir que tiene una tendencia hacia el infinito. Tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea infinito positivo e infinito negativo. Vamos a llenar entonces la tabla de datos utilizando la calculadora. Observemos que ya tenemos el cálculo de los radianes. En el video anterior que tenía que ver con funciones de seno, coseno y tangente, se explicó esta, esta parte. Entonces, si tiene algún problema con este cálculo, los invito a que revisen el enlace en el cual se puede determinar esos cálculos vamos a continuar ahora calculando la función es pues para ello que vamos a hacer primeramente vamos a calcular entonces la cosecante de 0 ya sabemos que es la inversa entonces va a ser 1 dividido seno seno de quién de 0, entonces sería 1 sobre seno de 0. esto nos da mal error Quiere decir que tiende al infinito. Quiere decir que aquí esto vale infinito. Vamos reemplazando. Ahora, 30. Entonces, 1 dividido seno de 30. Y vamos calculando cada valor y lo vamos reemplazando. Nos da 2. 1 dividido seno de 45. Esto nos da 1,41. 1 dividido seno de 60. Esto nos da 1,15. Y de esta manera vamos terminando de llenar toda la tabla. Ya hemos llenado toda la tabla con los valores que nos dio la calculadora. Ahora procedemos a graficar en el plano cartesiano. No olvidemos que acá está X y aquí nos encontramos con Y. Miren que el valor más grande aquí es 2, entonces vamos a poner aquí 1, y aquí vamos a poner 2. En la parte de abajo vamos a poner como hay negativos, menos 1 y menos 2. Entonces, vamos a poner los radianes en el plano de X. Entonces acá tenemos ya partido pi y 2pi, que es hasta donde tenemos la gráfica. Entonces tenemos lo siguiente. La mitad de 0 a pi sería pi medios. O sea que aquí quedaría la mitad pi medios. Y la mitad de pi medios es pi cuartos, quedaría por acá. Acá estaría pi sextos. Y aquí más adelantico se encontraría pi tercios. 3 pi cuartos, que equivale a 135 quedaría acá, esto sería 3 pi cuartos. Ahora tenemos 150, tenemos pi que es 180, entonces quedaría por acá, 5 pi sextos. 210, acá está pi que equivale a 180, entonces sería la mitad de 2pi, entre pi y 2pi, que haría 3pi medios, que equivale a 270. Entonces, acá tengo 180, por acá estaría 7pi sextos. Ahora, 330 sería... 11 pi sextos, quedaría más adelante, quedaría por acá. 11 pi sextos. Ya teniendo el eje planteado, vamos a graficar nuestra función cosecante. Entonces, empecemos. Dice lo siguiente, cosecante de 0 vale infinito, quiere decir que tiene una tendencia hacia el infinito. Pero miremos acá lo que sigue, 30, que es pi sextos, equivale a 2, entonces vamos a poner acá pi sextos, que equivale a 2. Pi cuartos, 1.41, quedaría por acá. Pi tercios sería 1.15, va quedando por acá. Pi medios vale 1, quedaría aquí. 3 pi cuartos sería 1.41, quedaría como por acá. 5 pi sextos vale 2, quedando de esta forma. Y cuando vale pi, equivale a 2, a, a infinito, perdón, pi vale infinito. Entonces, quiere decir que esta curva, esta parábola, está tendiendo una tendencia al infinito, entonces vamos a unir estos puntos. Quiere decir que va hacia arriba. Para diferenciar vamos a poner estos puntos de forma punteada. Quiere decir que tiene una tendencia al infinito. Ahora vamos para la parte de abajo. 7 pi sextos vale menos 2, quedaría por acá. Menos 1 sería 270, quedaría acá. 11 pi sextos, este 11 pi sextos que quedar un poco más arriba y quedaría en menos 2 y 2 pi tiene una tendencia al infinito, entonces vamos a unir estos puntos. Para la primera parte tomamos más puntos y aquí tomamos menos. Pero es igual, si tomamos los puntos de acá deben dar de la misma manera. Vamos a unir entonces. Esto nos quedaría la siguiente forma. Unamos. Y esta es la forma que toma la función en el eje de abajo. Vamos a puntear de igual manera. Si queremos verla más adelante, va a tomar la misma forma. Va a cambiar de sentido hacia arriba y luego hacia abajo. No olviden que es una función de tipo periódico. Esta sería la función cosecante. Vamos a ver cómo se comporta la función secante. Continuemos ahora con la función secante. No olvidemos que la secante es la inversa de la función Coseno quiere decir que secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Es su inversa. Acá tenemos la función coseno. Entonces vamos a plantear su inversa. Si esa es la función seno, quiere decir que se invierte la función. Miren esta curva. Como la invierto, iría hacia, hacia arriba. Esta tomaría este sentido y esta tomaría el sentido contrario. Por último, me quedaría este lado. Sería invertirla. Quedaría de esta manera. Quiere decir que esta sería la función secante. Vamos a terminar de llenar la tabla utilizando la calculadora para luego graficar. En el plano cartesiano. Miren que no hemos cambiado los valores. Hemos trabajado con la misma escala. O sea que vamos a utilizar prácticamente la misma gráfica. Vamos a proceder de la misma forma que lo hicimos con la función cosecante. Vamos a utilizar la calculadora para calcular cada uno de estos valores. Empezamos. 1 dividido coseno, que es la inversa, Sería Esto nos da igual a 1 Entonces reemplazamos 1 secante sería de 0, 1 Y lo vamos a hacer para cada 1 1 dividido coseno de 30 Reemplazamos, da 1,15 1 dividido coseno de 45 1,41 1 dividido coseno de 60 nos da 2. 1 dividido coseno de 90 nos da más de error. Quiere decir que tiene una tendencia al infinito. Vamos a llenar lo otro. 1 dividido coseno de 135 menos 1,41. No olvidemos que debemos estar trabajando en la calculadora. Con el formato DEC Para que nos den estos valores 1 dividido Coseno de 150 Nos da menos 1,15 1 15. Uno dividido Coseno de 180 Menos 1 1 dividido coseno de 210 Menos 1,15 1 uno dividido coseno de 270 Infinito 1 dividido coseno de 360 Nos da 1,15 Y 1 dividido coseno de 360 Esto nos da 1 Quiere decir que esta es la tabla ya terminada, y podemos empezar a plantear estos valores en el plano cartesiano. Entonces vamos a empezar a llenar nuestra gráfica. Empecemos mirando. Secante de 0 vale 1, entonces vamos a poner acá el 1. La siguiente. Secante de 30 es pi sexto sería 1,15, entonces esto nos daría por acá, pi cuartos vale 1,41, queda un poco más arriba, pi tercios vale, eh, vale 2. lo reemplazamos acá, pi medios vale infinito, quiere decir que va hacia arriba, entonces miren que va tomando una curva, con una tendencia al infinito. Aquí vamos a poner estos puntos. Estos de aquí ya los puedo desaparecer. No aplican. Seguimos borrando también esta línea de puntos. Ya que no corresponde para esta gráfica. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a seguir con 3 pi cuartos que equivale a menos 1,41, quedaría por acá. 5 pi sextos, que equivale a menos 1,15, quedaría por acá. Pi vale menos 1. 7 pi sextos, menos 1,15. Aquí si sí, podemos ver, habría otro punto similar a este, pero pues no lo tenemos acá. Y 7, eh, 3 pi medios equivale a infinito. Lo que quiere decir que la curva toma este comportamiento, unimos estos puntos y hacia el infinito. Y lo mismo ocurre hacia este lado, o sea que en 3 pi medios vamos a poner una línea punteada. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia al infinito. Vamos a continuar ahora con 11 pi sextos, que equivale a 1,15. Quedaría por acá en 1, 1,15 un poco más arriba y 2pi que equivale a 1, sería acá. Con otros puntos podemos tener mejor la curva, pero pues podemos trabajar con estos dos. Vamos a unir entonces esto, y la tendencia va hacia arriba, una tendencia del infinito. Esta sería la función secante, que es la inversa de la función coseno. Vamos a ver cómo se grafica la función cotangente. Ahora vamos a graficar la función cotangente. No olvidemos que la función cotangente es la inversa de la función tangente. Quiere decir que cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Es su inversa. Entonces, Si esta es la función tangente, su inversa debe ser cotangente. Quiere decir que al invertir la gráfica tendríamos la cotangente. Entonces, esta curva toma este comportamiento... Su inversa sería voltearla, quedaría de esta forma. Esta está de esta manera, ya que su inversa sería de esta manera. Lo mismo ocurre con esta, que es un poquito diferente cuando vemos un poco esta curva, y esta. Cambia de sentido, entonces quiere decir que iría hacia abajo. Esta, esta rojita, sería la función cotangente. Vamos a analizar con estos valores. Miren que la tabla ya cambió, no es igual a la que teníamos anteriormente. La ampliamos un poco para ver bien el comportamiento. Entonces, la tenemos acá, en 180 aumentamos, pusimos 210, 240 y agregamos también 300 grados, para tener mayor cantidad de valores para graficar la función cotangente. Vamos a utilizar la calculadora para calcular esta función y posteriormente graficarla. Ahora vamos a calcular cada uno de estos valores utilizando la calculadora. Empecemos, 1 dividido tangente de 0, eso nos da mal error. Quiere decir que tiene una tendencia al infinito. Entonces ponemos acá infinito. Y hacemos lo mismo. 1 dividido tangente de 30. 1,73. 1 uno dividido tangente de 45. Esto nos da 1. Y terminamos de llenar toda la tabla. Ya tenemos toda la tabla con los valores. Vamos ahora a llenarlos en la gráfica. Empezamos. Primeramente partamos cada uno de estos puntos pi medios. La mitad de pi medios sería pi cuartos, quedaría por acá. Por aquí estaría pi sextos. Y por aquí estaría pi tercios. Ahora, tres pi cuartos quedaría por acá. 5 pi sextos quedaría acá, 7 pi sextos sería, la mitad de 3 pi medios sería por aquí, sería en este lado quedaría 7 pi sextos, luego sigue 4 pi tercios quedaría acá, 3 pi medios 5 pi tercios, acá está 2,70, acá estaría 5 pi tercios y por acá estaría 11 pi sextos y por último está 2 pi. Tenemos más valores, ¿por qué es esto? Porque es importante para poder graficar bien el comportamiento de la función cotangente. Entonces vamos a empezar, pi sextos vale 1,73, por aquí estaría 2, o sea que quedaría por acá. Pi cuartos vale 1, queda aquí. Pi tercios menos 0,57, quedaría por acá. Y pi medios, para pi medios dicen que tiende al infinito, pero miremos que la curva debe ir pasando de esta forma. Entonces, sigamos con el siguiente, 135 menos 0,67, quedaría por acá. La siguiente dice que vale... 5 pi sextos vale menos 1 y cuando vale pi tiende al infinito entonces como podemos ver ella pasa por acá y debe cambiar de sentido por eso tiende al infinito Organicémosla mejor de esta manera por eso cambia de sentido tiene una tendencia al infinito o sea que aquí en pi, tenemos esta línea punteada. Siguiente, 7 pi sextos, 1,73, quedaría por acá. 4 pi tercios, 0,57, sería por acá. 3 pi medios, vuelve y ocurre lo mismo. Como cambia de sentido, tiende al infinito. va hacia el infinito. Ahora siguiente, siguiente. 300, que sería 5 pi tercios, es menos 0,57, quedaría por acá. Y la otra, 330, equivale a menos 1,73, quedando el valor por aquí. Y 2pi tiende a infinito, o sea que unimos estos puntos